Trataban de comunicarse con dibujitos. Esto me dicen que es el Padre Nuestro. Pues ustedes dirán, no sé, ah, el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, etc. Pues, otra vez, sin la palabra, no sé, no sé cuánto puede comunicar esta, ah, este texto. Y había varios. Varios, uh, varios ensayos de, de la doctrina uh, a base de dibujos que, que ensayaron pero uh, otra vez yo insisto en que el texto era necesario entonces la política lingüística era tener que comunicar la palabra de Dios también ¿en qué idioma? el problema es que Mesoamérica y sobre todo Oaxaca era el epítome de la Torre de Babel es la región con más diversidad lingüística en el mundo y el porqué de eso podemos discutir pero es más diversa que, que en la región de los Andes y de otras partes del mundo hay tantísimas lenguas uh, de, distintas no solamente de una familia lingüística como el sino de cinco familias lingüísticas es, es tan lejano que el chino del ruso o, o el hebreo o el árabe de, de, de francés muy distintos de idiomas, entonces bueno dice, se refería muchísimo a la torre de Babel ustedes tal vez conocen esa idea que por, por orgullo arrogancia Dios condenó al ser humano a, a, a, a dividirse en muchos idiomas que no se podían comunicar y esa condenación uh, de, de por querer uh, construir una torre al cielo algo así la, en el viejo testamento ese, uh, y hay mucha Mucha referencia en las crónicas a la Torre. ¿Qué, ¿Qué hace? Y entonces, uh, se pensaba en latín. Okay. Lengua franca en Europa, pero que se iba a enseñar latín a todos los indígenas. No. También había mucho empuje sobre que todos tuvieran que aprender español, pero dijeron los frailes, mientras que enseñemos español a todo el mundo se van a morir muchos sin salvarse nosotros tenemos que predicar en la verná, en las lenguas locales en las lenguas verbácolas. Y la primera lengua local que se, se aprendió fue el agua, es desierto y se usaba mucho ah, pero no no funcionaba para evangelizar en todo Oaxaca. porque sí las élites y algunas personas lo conocían, pero si la mayor parte de la población no hablaba náhuatl, sobre todo las mujeres, pues que entonces uh, había que aprender las lenguas, todas las lenguas. Y la escritura alfabética, les voy a explicar cómo, fue el instrumento necesario para aprender ¿sí? por qué Bueno, uh, primero les voy a explicar algo que ya saben cuando dicen unos libros que los españoles introdujeron la escritura no, había sistemas de escritura que servían muy bien pero no servían al al, al, al fin de aprender los idiomas Jorge eran sistemas de escritura basados en la imagen y no en el sonido incluso Javier Ursit nos ha uh, predicado o explicado que muchos de los sistemas se podían leer sin conocer el idioma local, porque es un sistema, un código visual no tienes que saber el nombre de casi un el nombre de esto reconoces el icono el concepto entonces esto es una estela de la tumba de Jesús y las tablas principales son de unas escenas de matrimonio y aquí al lado son grifos se llaman cada, cada, cada imagen de años y nombres no necesitas saber el idioma para el inglés, pero no te va a ayudar a aprender a hablar y eso es lo que era eh, imprescindible para, para los países, para predicar había que aprender a, a hablar entonces la, la, el alfabeto europeo está basado en un sistema de sonidos de, de, de, es fonético es mucho más sencillo hay miles de imágenes en los sistemas de escritura prehispánica y es muy difícil aprenderlos todos no se han aprendido a leerlos todos pero por ejemplo el sistema de escritura vaya, se, se, se, se lee con más facilidad y hay muchísimos uh, uh, cartuchos y imágenes en el sistema europeo de letra romana, latina hay 26 eh, en español, nada más 26 A, B, C, etc. Es arbitrario Tú puedes decir que la B se debe decir Pah, es totalmente arbitrario pero una vez que se establece la relación al principio arbitraria entre un sonido y esa letra es bastante fácil y sencillo de, de aprender el problema, o entre otros era que los, estaba basado en el, son, el sistema de sonidos españoles no coincide exactamente con el sistema de sonidos de las lenguas indígenas sobre todo, como dijo el otro día Sebastián el sistema de tonos no tiene tonos a las lenguas europeas así es que no hay manera de indicar y ya sé que hay sistemas de ortografía moderna que ni siquiera se molesta porque en realidad es, es, es mejor que conozcas el idioma y esto es como una ayuda de memoria nada más, nada más. Um, es un sistema aproximado de sonido, relación de sonido con la con, eh, gráfica de, de la letra. Entonces, ¿para qué fue, fue necesario uh, reducir, como decía, el sistema de, del lenguaje hablado a un sistema escrito sobre una página? Era necesario porque para que los frailes aprendieran los idiomas. Uh, hay un sistema de aprender un idioma no escrito que usan todos los etnografos. Te sientes con una persona y dices, mesa, mesa, y lo no escribes. Uh, luz, luz, y lo no escribes. Y entonces es un como un intercambio y parece, descrito por el fraile franciscano Jerónimo de Melieta el sistema al principio era a través de los niños que recogían los uh, hijos de, de los nobles y los reyes los, la nobleza, la élite uh, indígena en escuelas a fuerzas Ah, y ahí se sentaban con estos niños y todo el mundo sabe que los niños aprenden mucho más rápido que los adultos y entonces ellos enseñaban español e incluso el latín a los niños y los niños les enseñaban su idioma y entonces los iban ah, escribiendo y luego primero listas de palabras y luego oh, maneras de armar las palabras taxis o la gramática, y así iban formando uh, libretas manuscritas de cómo iba cada idioma. Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que el motivo de introducir este alfabeto fue un medio para que los eclesiásticos españoles aprendieran los idiomas locales y los enseñaran a otros padres no era con el fin de educar eso fue un efecto colateral ellos creían entonces, durante mucho tiempo existieron dos sistemas a veces casi todo pintura con unas pocas palabras en, en uh, letra latina como glosa otras veces tenemos, este es el famoso Jorge Sierra, que Sebastián nos dio varios ejemplos uh, el otro día, que conserva, signo del año bisqueco, conserva la bandera uh, para decir, 20 pesos. Y a mí me gusta mucho esta, esta página, porque tiene el alcalde mayor, el escribano y el nahuatlato que era la palabra que se usaba para intérprete y tiene a ver si, si me ayudan en inglés se dice speech scroll ¿cómo se llama esta? vírgula es oh. la, la, la, la señal que la está fecha. hablando ah, entonces hay tres sí. elementos de, de los códices Tradicionales que se han incorporado, aunque la mayor parte del documento está escrito en letra latina, aunque de la Mixteca en náhuatl, porque como explicó uh, Sebastián, náhuatl era el idioma que primero aprendieron los españoles. Otra vez un trabajo de Sebastián que abarca todo lo que es el códice en Oaxaca. Este es un libro de San Bartolo Yautepén, ¿verdad? Y que se utilizó un viejo códice prehispánico, pero no se utilizó como códice, se utilizó como el pergamino o el cuero para forrar un libro con letra ah, latina. Aquí es en realidad son canciones en latín, pero más adelante, hojas más adelante son canciones en zapoteco. mí representa la transición. Pues el, lo, lo viejo ya no sirve sino como para uh, forrar un libro de la, de la nueva época. Ah. Entonces lo que les voy a hablar un poco ahora son algunos productos en esta nueva tecnología ¿Eh? tal vez el más famoso producto en Oaxaca perdónenme los, los tecos, pero es uh, el vocabulario del gran uh, lingüista Raúl de Boca. esta biblioteca uh, se nombra por él porque aunque se hicieron muchísimos diccionarios, este es el más amplio, de más entradas, de más riqueza. Uh, tiene como 29.000 entradas. Y cada entrada, les voy a mostrar, bueno, uh, aquí hay una, un ejemplo de cómo se hizo. Es español a Zapoteco. Se conoce que fue un instrumento para los frailes. No es zapoteco a español. Es español al zapoteco solamente. Y la cantidad de entradas religiosas. Todo esto es Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Dios es de distintas cosas. Entonces la mayoría del de, de material la mayor parte toca a temas religiosos porque eso es lo que les interesa y eso uh, indica la uh, la importancia de, de que fuera un instrumento para el uh, los temas religiosos y, y el hecho pues yo creo que un diccionario de Molina, Nahua, que va en las dos direcciones, pero el eh, Zapoteco y Muxteco, que, que salió mucho después, en el año 1593, es solamente el español, al idioma local, para ayudar a los que estaban armando sus, sus sermones y otras cosas. Okay. Ya, ahora, Curiosamente, los catecismos, este es eh, uh, uh, no eres, no? Yeah. Uh, yeah. Este es el catecismo o doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca del traje de Señor de Velia, de 1567. Y este es lengua mixteca, sin lengua ah, el mismo año o un año más tarde uno o dos versiones y, yo, y le hago bola si es 67 o 68 lo que les quiero decir sobre estos catecismos es que aquí se encierra la palabra de Dios, la explicación de todo lo que es el cristianismo ah. El primer tragedio uh, de Feria uh, publicó, digamos, este 11 años antes del mm -hmm. diccionario. Y este muchos años antes del diccionario que salió en, en Misteco. Pero no son los primeros catecismos. Hemos perdido los primeros porque pues, se supone que eran digamos, usados tantos que, que, que, que se echaron a perder. En los años 40, más o menos mediados de 1540, digamos 44, nos dice el obispo de Oaxaca, ya tenemos lo que se llamaban cartillas, cartillas en el sentido de una cosa básica, um, ya tenemos cartillas en zapoteco y en México. y estos se han perdido Son, eran, se supone que eran lo que yo llamo el catecismo básico que es el, las cuatro oraciones el padre nuestro aben el credo luego ustedes que conocen los testamentos los 14 artículos de la fe, todo ese de, de que lo que tenían que aprender de memoria y estos, estas doctrinas eran uh, la explicación detrás de ese catecismo básico que yo tenía como un peliquillo. Uh, decía de, después de, de la maestra, uh, frase por frase, y así en esa época se describe. Y supongo que si tuviéramos documentos del siglo XIV o XII también así se aprendía el catecismo en épocas anteriores era una cosa uh, muy, muy establecida y lo simpático de, las, de los uh, catecismos básicos uh, no nos ha llegado una cartilla que uh, combina Cartilla para aprender a leer con el catecismo básico, pero sabemos que existía. Tenemos solamente un No sabemos con seguridad, este es Fray Bernardo de Albuquerque, el segundo obispo de, de Oaxaca, fue dominico, sabemos por lo que han escrito después a Pedro Feria, que fue maestro del idioma Zapoteca. digamos, que, que enseñó zapoteco a otros frailes, llegó muy temprano y escribió un catecismo. A lo mejor fue el autor de ese primero el No, no estoy segura. Y a, habrá quien sepa mejor que yo y me dice, no, no está seguro. Ok. Pero él sí escribió un catecismo muy temprano. Y este tal vez uh -huh. sea trae domingo de Santa María eso sí que sabemos que escribió en la primera cartilla es, no sé quién será este tal vez es el primer obispo de Oaxaca, Zárate no sé no creo que sea um, Aldo Kirby, aunque la mitra porque este ya muy clan este, este códice es de mediados de la 1545 por ahí y Albert Corky no, no fue nombrado visuastros, así es que no sé. Pero esto representa uh, los, los autores o unos de los autores. ¿okay? Um, ya hemos visto el anestesario y aquí tenemos otros géneros. Principalmente de temas religiosos. Se escribió muchísimo. Se calcula que máximo una cuarta parte de lo que se escribió se publicó. Así es que hay muchísimo más uh, documentación en manuscrito por los, uh, de temas religiosos que nunca nos ha, uh, se ha conservado. Y este es un ejemplo en, en un um, acervo en Nueva York, de un uh, escrito por un fraile, uh, principios del siglo XVII, uh, como 1600. Pero se copió después. Este es el índice. Este es el principio de un sermón. Uh, muchos de los frailes nunca aprendieron bien ni saboteco ni con ni nada y utilizaban sermonarios, colecciones de sermones que los más adeptos escribieron y pasaban. Y yo me imagino que aquí, en este San Pablo, que era el primer convento, tenían su biblioteca y sus estanterías donde un decir: ah que hay, no lo voy a copiar o lo voy a leer porque el domingo viene y no tengo ni idea de lo que voy a decir ni puedo hablar sapoteca. entonces se, se uh, utilizaban estos sermonarios tenemos pocas representaciones uh, a lo mejor donde se podría buscar también y Selene García nos podría decir en los lienzos, en los cuadros religiosos, a veces el patrono se representa ahí abajo, el cacique que pagó al pintor, y sería también interesante recopilar esas imágenes de, de la élite local. Ah, en los códices prehispánicos se representaban ellos mismos, pero no, no tanto en el externo. Así es que tenemos que bueno, tener esta, uh, esta, estos pobres o pocos ejemplos. Hay que también tomar en cuenta que el hecho de saber leer y escribir ya uno está bajo. Porque en las escuelas de los convertos se dividían a uh, los indígenas en dos grupos. los Principales o la nobleza la gente se les enseñaba a leer y a escribir ya por sí mismos digamos era una, una tradición que luego se perpetuó por ellos mismos ellos enseñaban a los demás pero a los otros solamente la doctrina no, no les enseñaban la liturgia, la música uh, nada extra se, se escogían los que iban a ser líderes y se les enseñaban. Y había un vínculo muy, muy estrecho entre uh, el liderazgo secular, digamos, y el liderazgo de la iglesia. No, no sé, el escribano del pueblo y el fiscal muchas veces era la misma persona que tomaba turno dos años o cinco años y luego se cambiaban era una élite bien integrada con la iglesia y las cofradías, como también sabemos. Um, estos intelectuales indígenas también eran autores independientes de sus colaboradores uh, sacerdotes. Tenían, ellos tomaron esta nueva tecnología, lo mismo que tuvieras un iPad a un niño y empieza a hacer lo que ah esto es padrísimo voy a hacer esto lo otro y parece que tomaron esta nueva tecnología que se introdujo para la evangelización y la uh, aplicaron a sus propios usos y propósitos hay Creo que Sebastián nos dijo el otro día, varios miles de documentos en lengua indígena, la mayor parte son manuscritos administrativos. Aquí Uy reconocerá un testamento de Yagayo, del archivo de Yalta, y aquí Juana reconocerá este libro de cuentas de Tlaco <risa> Uh, dos tipos de, de, de documentos, hay muchísimos libros de cofradía hay uh, uh, peticiones yo creo que la mayor parte son testamentos, testamentos con, con sus uh, uh, listas de, de terrenos que voy a dejar a mi hijo, a mi hijo uh, hay muchos pesos para mí lo más interesante tomando en cuenta mi tema de trabajo que es más bien la religión es la literatura clandestina no esta literatura pues muchas veces eh, era para mostrar a los españoles o por lo menos compartir con ellos pero hay toda otra clase de literatura clandestina que los intelectuales indígenas produjeron para sus propios intereses que era conservar lo tradicional y en muchas partes de Mesoamérica existe. en el lugar donde yo trabajaba hace muchos años en Yucatán hay unos libros que se llaman el Chilam el ritual de los Pacaves y, y varios otros que escritos en Maya yucateco sobre profecías y ritos y historias suyas y eso no se compartieron con los españoles incluso hay otra hay otra literatura semi-clandestina que era interpretaciones como del cristianismo pero a su modo que, que se escribieron y se, se circularon entre sí no exactamente clandestina pero semi en Oaxaca sabemos que había y tal vez en otros lugares pero sabemos con seguridad que hubo un tipo de literatura en letra romana que fueron libros rituales que se tomó una manera de hacer calendarios y adivinaciones tradicionales y se puso en forma de letra romana también hay la, la gran parte de estos libritos digamos, se han perdido hay muchas referencias a ellas en, uh, en, en los uh, procesos de inquisición sobre uh, Sola de Vega muchísimos de estos libritos que se confiscaron y otros obisos dicen yo quemé todos estos libritos del diablo libritos del diablo pero por un pleito entre uno mismo y los dominicos se reco los, los que se recogieron en la Sierra se conservaron y se mandaron a España para decir, mira, estos dominicos ya llevan varios siglos aquí y mira todavía todo el mundo pagano <risa> y entonces simplemente por ese tipo de de interior se ha conservado yo creo que Michel Budai que es el gran sobre estos documentos y no va hablar de ellos yo nada más les quiero mostrar un par de ejemplos este es, para mí es curioso porque es un, un intento de ¿cómo se dice? reconciliar o, o de ligar el, el calendario uh, europeo con su propio calendario y en esta hoja es es uno lo que llamaban trecena todo el mundo sabrá mejor que yo sobre este calendario de 260 días y como como soy totalmente innumerada no puedo con los números en los calendarios pero lo que sí reconozco es que qué padre, ¿no? aquí es un sistema que se puede ver en glifos aquí traducida a la letra romana. Y estos libritos, hay como cien de ellos que se confiscaron. ¿Cuántos más había que, que no se encontraron en otros lugares? Y para mí es una ironía enorme que este sistema que se introdujo para evangelizar se utilizó para conservar lo no, no. indígena. Entonces, uh, aquí hay un, esto es un rompecabezas, como Juan sabe <risas> muy bien y remundo un poquito. Son unas canciones, de lo que se puede entender, dirigidas a los caciques ancestrales y a los dioses tradicionales, pero de un lenguaje o arcaico o un ritual muy difícil muy difícil y es un, es, una, es un reto a ver a ver quién va a lograr y, uh, y cifrar pero hay como cinco de estas libritos de estas canciones preciosas que se confiscaron y otro detalle chistosísimo generalmente los que eran maestros de contar con los llamaban eran los mismos fiscales de la iglesia ¿sí? eran los expertos religiosos en los dos sistemas y para ellos no, no había conflicto era lo sobrenatural lo divino por este rumbo y por este rumbo por esta vía y otra igual ¿eh? todo se Luego tengo dos diapositivas de posta <risa> pues para que ustedes sepan lo privilegiados que son. Este es el archivo de Villalta en el año 1980, 80. Así trabajábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ángeles, lleno de bichos. Y, y solamente porque el alcalde. Uh, de primera instancia, era uno de esos que tenía todos los aparatos de, de, de, de radio, onda corta. Me dijo: Voy a tirar todo eso al, al patio porque me está estorbando. Y yo se lo dije a una persona que estaba casada con el secretario de del gobernador, y mandaron una tropa, rescataron. Este archivo que ya está rescatado y conservado, pero así estaba <ríe> en aquel mundo. Y esto es un momento histórico, ¿verdad? Bueno, en el curato de Yalala, 1983, ¿será? No sé. <ríe> la primera vez. Yo no encontré a nadie que me pudiera leer estos documentos y las madrecitas me presentaron con Juan. Y dije, oye Juana, ¿tú puedes leer este sí. <risa> <risa> <risa> <risa> sí. Y de ahí ¿eh? ya todo este esfuerzo enorme, pero ella es la fundadora. Ah, esto es San Pablo. ¡Suila! presentando un documento pues tienen que regresar en la vida cuando fuimos aquel día no sé no ahora es de buena Sí, sí, yo lo sé no sé si reconoces a los señores pero hace mucho tiempo antes este de que nacieran. Oh, oh, oh, no pues sé. voy a llevar la foto preguntas ¿de qué época son esos documentos que ya escriben los rayos para los este los bueno, empezaron bastante por ejemplo um, el catecismo de Hernández uh, hay un, un, una mención de que el, el catequista lo usaba eh, que hablaba otro idioma, lo, lo usaba así es que um, desde el principio los catecismos Estaban uh, hechos también para que uh, los indígenas catequistas los, los leyeran y los usaran, porque sumar marca dijo: Ya hay muchos indígenas que leer, necesitamos libros de devoción para ellos. Pero este uh, el libro en particular se publicó en 1666, mm. pero por lo menos un, un, un siglo antes desde, desde mucho antes estaban leyendo tenemos ese documento de, de, de el proceso de inquisición en que el, el uno de los así, que es, incluso lee latín tiene un libro en latín um, tenemos pequeñitos um, uh, uh, pedazos de información de que, se, que tenían libros y, por lo menos algunos, los leía. Betty, Sí, hola, Gracias. Bueno, eh, yo quisiera preguntar si en sus estudios ha encontrado discrepancias o Ideas que, que le digan que vienen más de la gente zapoteca que está colaborando que de la doctrina cristiana. Estoy pensando por ejemplo en Sagún cuando escribe eh, esta obra que es en español, bueno en castellano y en náhuatl y hay investigadores que han visto discrepancias entre lo que está escrito en español y lo que está escrito en náhuatl a veces este, lo que está en agua no es un, lo que está en español si ¿Sí han encontrado algo así en estos textos en, en pequeña escala ah, sí, ah, la cantidad de documentos en Nahuatl es inmensamente mayor y, y se han encontrado entre pequeñas um, frases hasta obras completas mm -hmm. ah, la señora Luisa, mm -hmm. uh, doctora Luis Burkhardt ha publicado por ejemplo sobre um, la salmodia en que cambiaron todo toda el, el, uh, la historia de Santiago y lo, lo convierte en un guerrero mexica, en fin, hay muchos ejemplos en náhuatl. Y parece que hay uno y otro en Yucateco que, que se han encontrado en Zapoteco Poco uh, he uh, identificado algunos ejemplos en el Catecismo de Feria en que el español no coincide uh, hay dos tipos de que no hay discrepancia uno muy, muy frecuente es discrepancia estilística en que el Zapoteco Uh, de los milagros uh, y del catecismo y de, es mucho más uh, exuberante mucho más digamos barroco uh, pero discrepancia en, en, uh, en el contenido no tantos habría que buscar más pero te voy a dar un ejemplo en uh, el libro de feia que es un verdaderamente odioso um, habla de que la relación entre Dios y su pueblo es como la relación entre el marido y la mujer y dice um, en, en español si la mujer es mala ama de casa o, o sea, se le puede dar golpes pero si es adúltera se le puede matar en Zapoteco han decidido no <risa> esto es demasiado <risa> entonces <risa> verdad, cuando dice se le puede dar una buena paliza pero no no, no habla de poder matar y yo sospecho que también me dicen, no, esto va a parecer exagerado lo más probable es que hay otros ejemplos, pero desgraciadamente no tenemos uh, muchos ejemplos de, de, de escritos. Uh, uh, hay referencia, por ejemplo, en Burgoa, que había unos cantones que uh, traducían uh, comedias, autos, a Mixteco y que los cambiaban todo y que escandalosos y que los confiscó él. No sabemos exactamente el, el contenido que es escandaloso, pero sí seguramente había muchísimos ejemplos, ejemplos pero yo, yo no he encontrado uh, más que esa hasta, hasta ahora. Quizás también tenga que ver con, con la diferencia entre el mundo impreso y el mundo escrito, por ejemplo. Misteco y Zapoteco es mucho escrito, es impreso y lo impreso pasó por muchos filtros de aprobaciones entonces en los libros impresos vas a encontrar poco de eso y de hecho justamente el ejemplo que menciona este, Betty de Sahagún es porque es manuscrito no, no pasó por los filtros este, y lo mismo en Yucatán eh, las discrepancias más conocidas ocurren en, los, en las formas manuscritas porque esos estaban, podrían circular sin pasar por todos los filtros de este, la iglesia, pero eso obviamente era mucho más este, controlado Mucho más extenso y precisamente por eso convocó la Inquisición un, un, un consejo de, de teólogos para decidir si se podía permitir la circulación de cualquier documento escrito en lengua indígena y algunos dominicos, claro, dicen, no, ninguno, ninguno, ninguno y Salgón dijo, sí, sí se puede si sí está um, creo que fue Molina que dijo, cualquiera y Salgón dijo, no, había que, que, que por lo menos uh, tener una vista buena uh, de un eclesiástico pero Ah, había muchos recelos porque se sabía que se circulaban entre ellos es que es para mí la, la imagen es, es, es muy simpática dice, ah, esa letra matina ah, es muy útil se puede aprender rápidamente y como una explosión como la revolución digital de, de, de una tecnología nueva que ellos usaban para, y, y se, no se podía controlar y, y sobre todo dicen que lo más importante es que la gente bilingüe, personas que hablan dos idiomas Entonces, y hay muchos estudios, no, no tanto aquí en Oaxaca, pero sobre en qué momento qué palabra de, de española se incorporó en náhuatl. y en qué momento qué palabra en náhuatl se incorporó en, en español es, es, es bien complicado pero esas diferencias de, de sintaxis o de uh, ortografía uh, son son más uh, uh, com, complejas una observación que podría ser es que en, en el siglo XVI no hubo ortografía fija en español uh, se leen muchos documentos que, que la B chica, la B grande, que la J, que la H, que la... Ah, todavía, todo viene del latín y se iba evolucionando poquito a poco en los varios dialectos, porque según mi criterio, francés, español, provencal, son dialectos. ¿okay? Y entonces, pero se van evolucionando. Al mismo tiempo que ellos estaban escribiendo su idea de cómo sonaba zapoteco o mixteco, ah, pues su propio sistema de sonidos no estaba fijo, fijo. Entonces, ah, yo creo que para descifrar esos documentos hay que ser como Jonah, de habla zapoteca y hacerlo hablando y el sonido ah esto podría ser porque la letra no siempre corresponde exactamente y la ortografía se ha cambiado Mira, hay un montón de de problemas en por ejemplo la, la doctrina de feria cuál es el zapoteco que está escrito de dónde es como un zapoteco del valle, tal vez compuesto. Yo creo que es zapoteco del valle de Tlacolula, porque Peria y Córdoba uh, pasaban más de su ministerio en esos pueblos. Pero luego hay otros que criticaban, decían que, que los verbos que empiezan con te, no, no, no, debe ser él. Yo qué sé, no. Uh, ellos mismos no estaban de acuerdo. Así es que si, que si resultan esos cambios que usted ha notado, no, no me sorprende uh, no. para nada. Esto es una manera de tratar de, de coordinar dos sistemas. Por ejemplo, Zapoteco no tiene números, ¿verdad? Digamos, entonces no... Um, escribo capítulos sobre los problemas en la traducción de un sistema a otro que no se encajan totalmente, pero es, eso pasa con, mira, de inglés al español, estoy exprimiendo mi cerebro porque la traducción que se hizo de mi libro está llena de errores y afortunadamente mi heroico marido mexicano pues me está ayudando <risa> capítulo por capítulo, palabra por palabra, porque pues, eh, si es pocho yo no lo reconozco, es que lo wow, hablo pues. es muy difícil dos idiomas de la misma familia indoeuropea y si lo tomas de una familia indoeuropea y la traduces a, a una lengua otomangue Sí. Sí. ¿Tenías otra pregunta? ¿No? ¿No? Ah, ¿este se eh, muchas gracias, me gustó la, la plática. Y usted mencionaba que la como estos documentos escritos se utilizaron por un lado para evangelizar, pero con, conforme avanzó el tiempo también se utilizaron para conservar lo indígena. Pero creo que también estos documentos se insertan dentro de una política avanzada en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, donde también fueron utilizados como elementos de poder. Por ejemplo, para el Ángel Maldonado, de, de la doctrina de Chilinanteco, pero que le preguntaba, que también le pregunté a Betty, pues finalmente también él está utilizándolo como un alegato en defensa de una política de secularización de las parroquias. Entonces, más... Como que me gustaría saber también, primero, o sea, está muy interesante de insertar los documentos en lenguas en el contexto histórico en que se van desarrollando. Pero por el otro lado, ¿hay otros casos? Pensaba también en otras doctrinas de otros obispos que hayan alegado también como eh, la construcción de estas doctrinas eh, como también un alegato de poder para una política que ellos quisieran desarrollar. O Maldonado, nada más en el caso de Oaxaca, hizo esto, no sé, en el contexto maya, por ejemplo. Bueno, eso es una pregunta interesante porque ese obispo Maldonado, ¿Sí? uh, según el prólogo de, de un catecismo en Chinanteco, que se publicó en 1733, le empujó mucho al párroco a que escribiera a este catecismo y dice el párroco que tuvo que empezar del cero, de aprender el idioma y, de, y que siempre consultando a, a, a la gente yo me supongo el catequista, el fiscal esta gente que la que parte del personal de la iglesia y yo no sé si hay alguna uh, algún vínculo con el hecho de que el primer catecismo Mije se publicó casi el mismo año, ¿no? 1633 por ahí. Que si hubo una política de uh, empujando este obispo de, de, de tratar, porque uh, durante mucho tiempo los únicos catecismos uh, en lengua indígena en Oaxaca eran uh, zapoteco y, y uh, del valle mixteco, luego en el sitio se publicó uno en 1687 uh, creo uh, y luego pasó bastante tiempo y salió en, en, en México, casi el, el, el mismo año uh, pero cada documento cada publicación, cada papelito eh, Sebastián lo puso muy bien forma parte de, un, de una Uh, red de poder de, de, de, de, de, tiene su motivo de haber producido que en su contexto histórico por qué se escribió esto por qué se uh, uh, se pidió este documento o este catecismo y hay, hay que mirar uh, más ampliamente si este Maldonado además de de usar estos libritos como, como arma contra los dominicos. Es que la mayor parte del de territorio de Oaxaca fue evangelizado por los dominicos. No todo, pero la mayor parte. Y luego uh, hubo agustinos y franciscanos en, en, en otras áreas, pero más bien en un momento los obispos y la corona decidieron, ah, gracias a sus conventos, ¿eh? nosotros vamos a, a, a secularizar las parroquias indígenas que se llamaban doctrinas y trataban de, de mandarles a, a sus conventos. Y resistieron, pero con, con mucha tenacidad, los franciscanos y los dominicos porque las parroquias indígenas eran una fuente enorme de riqueza, uh, por motivos que algunos de ustedes saben de sobra y, y no tenemos tiempo de, de, de, de decir. Um, pero, uh, bueno, eso es lo único que, que valdría la pena ver en qué otro sentido este Maldonado uh, buscaba usar uh, la producción de... De catecismos y, y otros documentos uh, en lengua indígena uh, para sus fines de, de poder pero cada género de documento sea en lengua indígena o española o uh, lo que sea tiene su su uh, su razón de ser el testamento es para estar seguro que, que tus uh, Descendientes puedan heredar y asegurar que tú, a veces, que tu alma uh, tenga las misas y otros obsequios para llevarlo al cielo. Uh, las peticiones que son fabulosas, porque se llamaban capítulos, capítulo contra Cací, ¿no? le da, demandamos que uh, es corrupto, es prepotente. Es, muy interesante las, las, las peticiones y también tiene su razón de ser las, de, de, de, las cuentas de los libros de correría, porque sabemos muy bien que hay que constar que hemos recabado tanto dinero que no hemos gastado porque el pueblo pide la constancia así es que cada tipo de documento tiene Dentro sí. de toda la sociedad tiene su, su, su motivo. Por eso? Sí, claro. Gracias. Sí, también me, eh, le agradezco mucho toda esta explicación Entonces, en los que están estos testamentos ¿no? que aparecen en agua y luego en Mixteco y luego un proceso en Chochorteco Entonces, quiero o sea, también hacer énfasis en que no solamente fueron los frailes, no solamente los obispos, sino también grupos sociales que en el siglo XVIII en particular se dieron cuenta que un documento escrito en mixteco y fechado, ¿no? o en zapoteco, fechado muy temprano, muy cercano a la época de la conquista, les daba una identidad de antigüedad. Y puede ser, es muy probable, yo creo que esos documentos serán falsos, ¿no? Testamentos del cacique de, de, eh, fechados en 1529, ¿no? Y es un traslado. Eh, entonces, pero en algún momento del siglo XVIII, ciertas élites en ciertos lugares como Huaca o en unas, algunas zonas de Villalta, se dan cuenta de que escribir en, una, en, en su propia lengua les da un elemento más, de más importancia. ¿Ha visto usted esto en, en los documentos? Ay, desde luego, es, de, es, esa tecnología era sumamente importante para para los fines de establecer o, o, o a fortalecer el poder yo creo que Uli tiene unos testamentos que ¿Qué? tienen fecha de antes de que se pudo <risa> haber sabido uh, uh, sí. escribir en, en, en aquella zona sin embargo hay que mirar por qué escogieron esa fecha y también hay relaciones entre la tradición oral y lo escrito que es muy uh, por ejemplo este documento de santo domingo petapa tiene fecha de 1698 pero es obvio información tomada desde lo más temprano que se puede um, por ejemplo nombrando fray no sé qué en nejapa y es, es um, correcta la información se pueden mirar las actas de la pro, capitulares de la provincia de los dominicos y habla de la asignación de tal fraile a Nejapa, así es que están basándose muchas veces en información no están necesariamente inventando sino recopilando cosas que se transmiten oralmente y, y luego, yo no he tocado los títulos primordiales y otras cosas porque Ángeles nos va a hablar uh, de eso, pero es otro tipo de género uh, literario, digamos que tiene todo su, su uh, razón de ser y su, uh, sus, sus reglamentos y, y no, no todos son los mismos porque algunos pueden ser versión alfabética de un códice, otros pueden ser tradición oral escrita, otros pueden ser indeptada, no, no sé, uh, nos va a contar. Uh, <risa> <risa> Pero es, es todo un género literario sumamente importante y, y creo que, que Betty también nos va a hablar de, de <risa> algunos, no? <risa> uh, yo, y yo estoy consciente de que aquí hay personas que saben mucho más que yo sobre varios textos de estos puntos um, pero tienes razón hay que, hay que tomar en cuenta lo que se se escribe después y es una cosa que me gustaría una de mis ex estudiantes Yana la que empezó a estudiar esto pero no sé si lo ha seguido ¿cómo y por qué se dejó esta tradición eh, a, a través del siglo XIX digamos, sabemos que fue en parte porque los juzgados uh, republicanos no fueron tan útiles a, a, a los indígenas como los juzgados coloniales que tenían um, uh, jueces especiales intérpretes pagados y todos para que se resolvieran sus pleitos uh, yo como no he estudiado no, casi nada uh, la historia post independencia pero uh, habría que ver cuál configuración uh, institucional dejó de, de nutrir la conservación de esta tradición que fue tan útil y tan, tan usada uh, se encuentran en los archivos una carta que un fulano tal escribió al párroco y otra. Digamos, había muchísimo de esto que, que, que, que, uh, que era útil y que se dejó.